Ronderos, Venezuela y Siria encabezan crisis de Mundial de Migración. El diputado de la Asamblea Nacional, Ad Oscar Ronderos, aseguró que, en la sesión de la Unión Interparlamentaria Mundial, que se celebró en Ginebra durante Semana Santa, las delegaciones de los parlamentarios que estuvieron presentes mostraron su preocupación por el caso de Venezuela y vieron con mucha preocupación que el país que no atraviesa una guerra civil como el caso de Siria, pero sí si una crisis humanitaria, ambas naciones encabezan la crisis de migración mundial. Indicó que varios parlamentos del mundo como el caso del Reino Unido, Perú, Colombia, Suiza entre otros, dedicaron su intervención al caso venezolano por el tema de las migraciones ya que varios países están sufriendo las consecuencias del éxodo de los venezolanos, al punto que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, AUNUR, ha calificado estos hechos como el más importante de América Latina. De 150 países Cuba fue el, el único que no aprobó. Declaraciones que ofreció en el programa Bajo la Lupa, con los periodistas de Udeli Soviedo y Jonás Jiménez, por Encuentro 88. 7 FM, Isla de Margarita, donde también señaló que la Unión Interparlamentaria Mundial congrega de 177 países de los cuales acudieron 150, entre los que figura Cuba, delegación que fue la única que se puso en aprobar las medidas de protección a favor de los diputados de la AN, que ya habían admitidas por el Comité de los DDHH en protección a 60 parlamentarios. Acotó que pronto estarán presentes una delegación de este ente parlamentario mundial para levantar un informe sobre el caso del país conformada por el Comité Directivo de Derechos Humanos. Maduro ganará las elecciones en este proceso amañado. El diputado Porat. Se refirió a los ataques que ha sufrido el candidato presidencial Henry Falcón y su equipo, el gobierno comenzó a incumplirle a Falcón con los que ellos acordaron. Ven los ataques a él y a su equipo, tampoco cumplieron con la observación prometida de la ONU, Maduro ganará las elecciones en este proceso amañado, nosotros no vamos ni a las elecciones de concejales".